Muy buenos días, doctor. Eh, ¿Me escucha? Buenos días. Claro, claro que sí, Alberto. Buenos días. Bueno, Buenos día. días a todos los televidentes. Buenos días doctor, eh, conociendo el discurso del comandante eh, eh, ayer que para mí fue extraordinario verdad, ayer la compañera vicepresidenta lo calificaba de una cátedra acertadamente de una cátedra de la dignidad y soberanía nacional y su recuento por todo lo que ha sido las agresiones imperialistas de Nicaragua de nuestro profundo sentimiento antiimperialista, producto de todas esas agresiones y en ese sentido cuáles son los comentarios, además tocó temas de actualidad, cuáles son los comentarios que usted podría hacer a la participación del presidente comandante Daniel Ortega en este vigésimo, eh, esa vigésima eh, cumbre del ALBA. Bienvenido, nuevo, doctor. ¿Cómo no, Alberto? ¿Cómo no? Un saludo a todos los hermanos y hermanas nicaragüenses. Eh, esta alocución del comandante Ortega es la lección más integral, completa de historia de la verdadera historia de nuestra patria que podemos vivir porque esa es la verdadera historia todos comenzamos a estudiar hechos históricos aislados, no concatenados y ahí en esa cátedra del comandante Daniel nos presentó la historia de nuestra Nicaragua en forma concatenada en forma eh, real y ahí es donde viene la explicación de por qué el pueblo nicaragüense tiene tanto sentimiento antiimperialista, tanto pensamiento digno, tanta capacidad de dignidad, y que periódicamente va renovándose, fortaleciéndose y eh, avanzando hacia construir lo que siempre hemos soñado. Imagínate que estamos hablando de la historia de una parte de la historia nos vamos a dedicar a una parte de la historia el comandante se dedicó es decir a una parte de la historia realmente hizo referencia cuando tuvimos que enfrentar los imperios eh, europeos el uh -huh. imperio británico el imperio español ¿verdad? cuando tuvimos que defender nuestro país pero a partir de 1856 nos hemos visto enfrentados en forma permanente y los nicaragüenses todos lo sabemos y estamos claros en forma permanente desde 1856 al imperialismo yanqui. Enf enfrentamos la época de expansión del imperialismo yanqui. Apareció aquí, lo dijo el comandante ayer, William Walker, e incluso llegó a la osadía, al irrespeto, a la inmoralidad de elegirse el presidente de nuestro país, un yanqui sureño esclavista. ...que vino a autoproclamarse presidente... ...y los eh, vendepatrias de siempre... ...los gamonales, los, de los apellidos que ya conocemos... ...esos los aplaudieron... ...junto con, como lo dijo el comandante... ...junto con el embajador, el representante del gobierno... de aquí quien lo reconoció... Entonces, ...es decir, eso es una cosa inaudita... ...y desde ese momento este país, los nicaragüenses nos hemos visto enfrentados y no solo enfrentados sino que derrotando en forma sistemática todas las intentonas de los yang, del imperialismo de la derrota que hicimos en 1856 ahí en San Jacinto y que después eh, se extendió esa lucha por toda Centroamérica hasta derrotar totalmente a William Walker después la lucha del general Benjamín Celedón general liberal que levanta las banderas de la dignidad, Sandino como lo mencionó en la eh, Cátedra de la Historia el comandante Sandino era un chaval que se dio cuenta era un muchacho que se dio cuenta lo que era la eh, satrapía la, la, la, la, el, el carácter asesino de los yanquis y por eso asumió esa lucha y siguió adelante y tenemos a Benjamín saleón y posteriormente Sandino logrando es sacar derrotar a los yanquis en nuestro país entonces son victorias del pueblo nicaragüense tras victorias después vino el frente sandinista y le tocó al frente sandinista y al pueblo de Nicaragua enfrentar una nueva forma de intervención yanqui que era la intervención a través del último marine que había en este país que eran los Somoza o que era Somoza y ahí en 1979 se abre una nueva etapa de la historia de Nicaragua y es una nueva derrota del imperialismo yanqui cuando el Frente Sandinista con Daniel al frente con el pueblo de Nicaragua unido todos lo logramos sacar y derrotar al somocismo último Anastasio Somoza último Marina Yankee pero ahí nomás no quedó la historia los Yankees siguieron y a duras penas a tres años del triunfo comenzaron los bloqueos las intervenciones eso no es nuevo para el pueblo nicaragüense recuerdo como es hoy cuando decidieron a bloquearnos eh, el trigo Uh -huh. Y cuando comenzaron a actuar en contra eh, de, de todo nuestro esfuerzo El esfuerzo que estaban haciendo eh, la, el, la la Junta en aquel momento De reconstrucción y todo eh, El pueblo nicaragüense por reconstruir Y sacar adelante nuestro país Y comenzó la guerra Una guerra terrible Que volvió a provocar Decenas de miles de asesinados por los yanquis con dinero de los yanquis con eh, acciones directas y acciones encubiertas de el gobierno de Ronald Reagan y el gobierno yanquis y con financiamiento con dinero proveniente del narcotráfico que también se hizo referencia esa es la historia y es ahí la dignidad y la fuerza del pueblo nicaragüense y lo volvimos a derrotar y alcanzamos eh, eh, el, el triunfo, llegamos, abrimos una época, una era de, de paz y los yanquis buscaron cómo instaurar su modelo después de 1990 y pasamos a un nuevo tipo de lucha. El pueblo nicaragüense con Daniel al frente, con Daniel al frente. Eso no se nos puede olvidar, nunca se me va a olvidar quién fue el que nos acompañó en las calles de nuestro país luchando contra el neoliberalismo y contra la restauración del somocismo 17 años de lucha y Daniel guiando esa lucha hasta que llegamos a esta nueva etapa de la revolución donde ya no es nuevo para nosotros no es nuevo para el pueblo nicaragüense sabemos de que hay un odio eh, de los yanquis y no son los yanquis cuando digo yanqui no me refiero al pueblo norteamericano Me estoy refiriendo a las estructuras de poder A los círculos de poder A las familias, a los que gobiernan ese país y esos son los que Y a las transnacionales, obviamente Que es el, el gran poder transnacional El que está empeñado En que nosotros no saquemos adelante Este pequeño país con dignidad con soberanía, con autodeterminación esa es la historia de nuestro país y seguimos adelante y cada triunfo electoral del frente sandinista es una derrota para el imperialismo yanqui porque nosotros en las elecciones nos enfrentamos no con cualquier contendiente, nos enfrentamos contra el imperialismo yanqui que quien es el que trata de deslegitimar a atacarnos, a hacernos quedar mal, derrotarnos de cualquier forma. Pero en todos los casos, siempre hemos salido triunfante. ¿Y quién ha estado ahí siempre presente? El Frente Sandino de Liberación Nacional, la imagen de Sandino, la historia de nuestros héroes y mártires. ¿Y quién es el líder que ha estado al frente de toda esta lucha? El comandante Daniel Ortega Saavedra, la compañera Rosario. Allí estamos y así vamos a seguir construyendo la patria con porvenir, construyendo la patria en paz y lo dijo el comandante con dignidad, eso es lo más importante, con dignidad y ahí vamos a ir saliendo, vamos a tener prosperidad, justicia y dignidad y paz, eso estoy seguro. Doctor, también se ha referido a los acontecimientos terribles que acaecieron aquí en el país en abril de 2018 cuando... Eh este grupo de personas que ahora guarda prisión alentados, financiados por los yanquis y también aplaudidos por los señores obispos, por algunos señores obispos eh, intentaron destruir este país y causaron la muerte denunció la muerte, la quema de, de, de compañeros y personas y también el causar uh, un número de muertos que no se compara con lo que ocurrió en Estados Unidos y el presidente reclamaba el derecho que tiene Nicaragua a hacer justicia ¿no? Decía, como decía, allá se puede hacer noticia, aquí no. Claro, si esos son unos asesinos, si es esos son unos asesinos, y los peores que son asesinos y cobardes, porque ellos, como la historia lo ha demostrado como ha sido siempre, ellos no son los que agarran el fusil, ellos no son los que van a actuar en forma directa, ellos no dan la cara, ellos lo que hacen es agarrar el dinero, del imperio y del imperialismo y comenzar a financiar las acciones delincuenciales y los crímenes. Y no solo eso, financian y roban, roban y financian, eso es lo que hacen. Y qué casualidad, no es casualidad, realmente no es casualidad. Los apellidos de las delincuentes que están presos son los mismos apellidos de los que, los que firmaron aquella onerosa esa carta eh, agradeciéndole a los yanquis una carta de la sociedad granadina, agradeciéndole a los yanquis que tuvieran que llegaran a salvarlos eh, son, son los mismos son los mismos y es decir, es la misma oligarquía, poco a poco nosotros vamos entendiendo la profundidad de ese término porque nosotros habíamos hablar de oligarquía de oligarquía, es decir, son aquellos que heredaron el poder del reino del imperio español se quedaron viviendo en una forma de, de, de, sobre la explotación de la gente, en una forma de, de, sin vergüenza alguna, y se quedaron de, de, pretendiendo gobernar toda la vida. Y eso no puede ser. Es decir, ese es el principal sello de una revolución cuando los sujetos de esta revolución cuando los elementos que llevan adelante esta revolución son totalmente contrarios a las familias concentradoras y, y, y, y usurpadoras de la riqueza nacional entonces ese es el sello principal de la revolución ese es lo que eh, nosotros estamos, tenemos que tener claro y aquí el comandante Daniel hace unos días lo dijo, eh, tal y como ayer lo dio esa semblanza: no están presos porque piensen piensen diferente a nosotros, no están presos porque piensen diferente a los sandinistas. Están presos por delincuentes, por destructores, por haber destruido las posibilidades de miles de familias nicaragüenses por haber puesto en vilo y en asco la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses y por haber asesinado a compañeros nuestros y haber asesinado a centenares de nicaragüenses. Por eso es que están presos, por delincuentes, por, por personas que han cometido delitos y delitos graves y ahí tienen que ser estar presos, y allí tienen que ser juzgados, y vos veces les dirán, pero para mi gusto deben de ser condenados, aquí no hay salida, ese es un problema también de, de mi gusto, tal vez lo diga, pero para la justicia, si es que realmente no sería nada justo que suelten a estos delincuentes, que no son ni capaces siquiera de dar la cara y enfrentarse, entonces... Eh, y se cubren, ahora dicen que son unos dicen que son periodistas otros dicen que son eh, personas que manejan eh, organismos no gubernamentales otros dicen que okay, bueno, y hay, hay hasta quienes dicen que son puras, pero son delincuentes y eso, el pueblo nicaragüense tiene que tenerlo muy claro y además es nuestro derecho como lo dijo Juan Antonio y es la dignidad de nuestro pueblo que tengo. Así que nosotros vamos adelante, vamos construyendo nuestra patria con porvenir, con seguridad, nuestra patria en paz, con dignidad, con derecho a autodeterminación y con independencia. Estamos trabajando para lograr la segunda y definitiva independencia de Nicaragua y los nicaragüenses lo vamos a lograr, Alberto lo vamos a lograr. Muchas gracias doctor gracias por, por esas palabras y bueno, sí, es cierto le dedicó mucho el comandante a la dignidad destacó la dignidad, la soberanía nacional, lo que tiene derecho nuestro pueblo no y eso es lo que se ha hecho aquí, ser dignos y eso nos lo enseñó eh, Benjamín Celedón, nos lo enseñaron los próceres que se enfrentaron a los filibusteros en los años 1854 y nos lo enseñó ese gran héroe nacional el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino y luego eso, esa garrocha esa antorcha, la agarra al frente sandinista y ahora la lidera también el comandante Daniel Ortega Saavedra. Gracias doctor, gracias por haber estado con nosotros.